Es indudable que desde siempre la existencia de fenómenos paranormales estén presentes en algunos lugares y para algunas personas. Estos fenómenos regularmente suelen aparecer en momentos donde es casi imposible poder fotografiar a estos entes para tener una evidencia que demuestre la veracidad de los relatos. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Mujer fantasma La siguiente imagen fue enviada por Raúl Rizzo, quien comenta que, después de 21 años, al fin pudo obtener pruebas de una supuesta mujer que dice ver desde que él era niño. Raúl, al revisar fotografías antiguas, pudo dar con la imagen que acabas de ver. Si ponemos atención al fondo del lado derecho, se logra apreciar lo que parece ser una sombra. La forma de dicha sombra parece ser una cabeza asomándose y viendo fijamente la cámara. Al parecer la fotografía es de los años noventas. Y aunque no podamos constatar que no había un niño más en esa habitación, esta fotografía sin duda es aterradora fantasma en selfie la imagen que estás a punto de ver no contiene mucho contexto simplemente que la hermana de quien me envió esto se tomó una selfie sin esperar que alguien más apareciera con ella según la poca información recibida la persona se encontraba sola en su habitación cuando se estaba tomando la fotografía. Si podemos notar en la parte de atrás se ve un rostro, pero también parte del cuerpo de lo que parece ser un niño fantasma. Pero a decir verdad, por el filtro blanco y negro que está usando y la poca luz, podemos deducir que se trata de un niño de verdad, que quizá quiso salir en la selfie. ¿O simplemente se atravesó en el momento menos indicado? ¿Tú qué opinas? Andrea López Castillo, seguidora del canal, me hizo llegar mediante correo electrónico la siguiente imagen, en donde describe que la fotografía se la tomaron en casa de su mamá y que en la parte de atrás se logra ver algo extraño. Andrea me comenta que desde que tenía cinco años ha tenido la suerte o mala suerte de ver fantasmas. El primer recuerdo que tiene de haber visto alguno fue a uno de sus primos que de pequeño desafortunadamente falleció, por lo que me hace pensar que dicha entidad que se ve al fondo pudiera ser su fantasma, que quizá aún se encuentre entre nosotros. demonio en fogata. Sofía Rodríguez, seguidora de mi página en Facebook, me hizo llegar lo siguiente. Comenta que la fotografía la tomó en el riachuelo, ubicado en Villa del Carbón, Estado de México, alrededor de hace 8 años. Vayamos a verla. Al llegar al lugar, Sofía y su familia decidieron prender una fogata para alumbrar y cocinar pero jamás contaron con que en el fuego se comenzarían a ver rostros. Pero no cualquier tipo de rostros, sino rostros demoníacos. Como si almas en pena que se encontraban cerca del lugar hubieran tomado dicha fogata como un canal para poder manifestarse. Esto, al parecer, sucede con frecuencia en dicho lugar. Ya que otro usuario también proporcionó otra imagen en donde se puede ver con más claridad los rostros del demonio. ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿En verdad son rostros de almas en pena o demonios materializándose en el fuego? ¿O crees que solamente se pudo tratar de una simple coincidencia? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has notado este fenómeno en alguna de tus fotos. Fantasma Boyerista Dylan Camino me hizo llegar mediante el muro de mi página de Facebook, una imagen donde dice que su hermana se encontraba en una pequeña sesión de fotos, cuando de repente, en una de tantas, lograron apreciar lo siguiente. Dylan comenta que se pudiera tratar de alguna entidad, ya que parece verse una sombra con un rostro sentado del lado izquierdo de su hermana. Sin embargo, en el equipo de investigación Oxlack podemos llegar a la deducción que se trata de otra persona que pasó atrás de ella, y que por la baja velocidad de los fotogramas por segundo del dispositivo con el que fue tomada la imagen, pudo generar la distorsión que observamos como un fantasma, por lo que no se trataría de algo sobrenatural. Hombre Fantasma Benjamín Pérez Mejía me hizo llegar mediante correo electrónico las siguientes imágenes, donde dice que fueron tomadas con apenas unos cuantos segundos de diferencia. En las dos imágenes observamos a su familia, posando para el recuerdo de lo que quizá pudo haber sido una fiesta o reunión. Sin embargo, en una de ellas aparece algo o alguien más. Veamos la imagen. Benjamín dice que la presencia es de un hombre, que se encuentra detrás de su hija. Sin embargo, por la hora y la poca luz, me hace pensar que solamente se trató de un desenfoque, ya que bien pudiera tratarse de la misma persona que se movió minutos antes de ser capturada la imagen. Y por lo mismo, lejos de verse la supuesta presencia, simplemente parece un barrido de la imagen. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O crees que en verdad pudo tratarse de algún ente que se encontraba rondando por el lugar. Fantasma en el KFC Una seguidora del canal me hizo llegar desde Ecuador la siguiente imagen, en donde comenta que sus compañeras de trabajo decidieron tomarse una fotografía con el celular, y que al momento de compartírselas, se percataron de algo inusual. Al analizar mejor la imagen, pudimos llegar a la conclusión de que puede tratarse de un fantasma sobrepuesto, creado con una aplicación, quizá para bromear o para estar al tono de octubre el mes paranormal. ¿Tú qué piensas de esta imagen? Fantasma de una niña Varios usuarios me mandaron una serie de fotografías que comentan fueron tomadas después de un accidente. En ellas podemos ver lo que pudiera ser el espectro de una niña, cerca del incidente. Analicemos la imagen. Dichas imágenes fueron tomadas por un usuario que presenció los hechos desde otro ángulo. Este usuario se encontraba a bordo de un taxi de aplicación. Dice que al percatarse del accidente, logró ver a lo lejos la silueta de lo que parece ser una mujer. Por el momento, no tenemos más datos acerca de esto, pero dime, ¿Acaso se trataría del espíritu de alguien que pudo haber fallecido en el accidente? Selfie Paranormal El siguiente caso fue noticia en diversos portales digitales, donde una joven se encontraba sola en su casa, y mientras conversaba con amigos desde su celular, decidió enviarles una foto, sin imaginar lo que verían en ella. Los amigos con los que se encontraba conversando fueron quienes le indicaron que en realidad no se encontraba sola. Jugando con el brillo y el contraste de la imagen, se puede notar mucho mejor la silueta de la pequeña. Incluso, aún no aplicando estos efectos, podemos ver a la niña caminando por detrás. Esto puede tratarse de dos cosas. La primera es que simplemente se trate de una mancha en el fondo, provocando un efecto llamado paraidolia. Y la segunda es que, en efecto, una entidad se encontraba con esta joven mientras se tomaba la selfie. Las fotografías que analizamos el día de hoy bien pudieran ser manipuladas o como te lo comenté en este mismo video, pueden ser un efecto psicológico llamado paraidolia o incluso puede deberse a la baja calidad de la cámara con la que algunas imágenes fueron tomadas. Para los escépticos, pudo ser simplemente fallos a la hora de tomar las fotografías. Pero para quienes quieren creer en algo más, estas imágenes son evidencias de fenómenos sobrenaturales que nos acechan constantemente. Si tienes fotografías o videos de evidencias paranormales, mándamelas a mi WhatsApp para compartirlas en el siguiente video en este especial de octubre y noviembre del terror y los paranormales.